El incremento de los precios de la canasta familiar en los últimos meses mantiene preocupados a los ciudadanos, quienes constantemente exterran su opinión ante la situación. Los precios del mercado están demasiado caros ahora. No se puede comprar nada, nada, nada. Era una cobita, 20 pesos. Está todo está caro ahora. Poco cuartos, pero mucho que comer. <risa> los precios de mercado están buenos, bebé. yo vengo a ver si a comprar aquí. La gente me lo acomoda, a ver, tiene esa Mercedes. Le digo yo, ¿cómo te la hay Si la agite a 30. Y me dice, no, cojo los 25, no, no me deja ahí. Dinero, para vivir bien. O no vivir bien, porque estamos bien, pero bien acostumbrados. Está caro, sí. No puedo comprar nada ahora. Ay, sí, han subido demasiado. Está todo caro, está todo caro, hermano. Y no hay cuarto. Bueno, ya hay cosas caras y hay cosas que se pueden comprar, pero no... Están buenos, están buenos. No tengamos cuarto, mi amor. No tengamos nada de cuarto, mi amor. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.